¿Cómo están? Saludos desde Shanghai. El día de hoy vamos a mostrarles a la famosísima Lele que viene desde Querétaro. Y nos... Me acabo de entrar en un grupo de de aquí, en mexicanos en Shanghai. Y dicen que nos viene a visitar la mismísima Lele. Que... <risas> es esta muñeca que viene de Querétaro. Y tiene como 4 o 5 metros de altura. La verdad no he visto, no he checado bien, no he investigado, pero. Pues ahorita nos vamos a acercar al evento este porque aparte va a haber un grupo de mexicanos que van a estar ahí eh, bailando cerca de la Lele Estamos llegando a la zona de Yuyuan Garden Es aquí la salida número 10 de la estación morada o púrpura algo así Y bueno les enseño desde un inicio, este Yuyuan Garden es supuestamente como la zona histórica pero realmente es más como que turístico últimamente, pero bueno, los edificios y tal son como que clásicos de la arquitectura china. Pero sí es como de los lugares que hay que ir a visitar cuando estás en Shanghai. Y bueno, acabo de preguntar al policía de dónde está la entrada. Y me dice que aquí en la número 2, derecho. Hasta la 7. Vamos llegando. Vean, la ven desde ahí. Se las presento. No, esta no, esta allá atrás. No está tan grande, pero. Pues sí que tendrá unos como 4 o 5 metros. A ver, vamos a acercarnos. Ah, ya se escucharon los mexicanos de fondo. Échale el mariachi. ¡No, se volando!